Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy vamos a reaccionar a unas cosas bastante interesantes Bueno, recientemente, bueno, hace dos vídeos por ahí Hemos reaccionado a unas personas que están en el año 904.034 En ese año no, pero están en el futuro Por cosas que hacen y las suben a internet Así que vamos a ver imágenes de eso gente que está en el 3031 Así que yo espero que, o sea... Yo creo que tiene buena pinta, el anterior tuvo bastante buena pinta al principio y me sorprendió bastante porque había gente bastante, bastante lista. Qué bueno, que creaban cosas ingeniosas, la verdad. Y bueno, ya sabéis que tenéis mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción, tenéis mi tenéis mi Instagram, mi Twitter y mi email por si me queréis mandar cualquier otro cosita. Y bueno, pues que comience este vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos la página aquí Vamos a abrir la página a ver qué sale Bueno, tenemos la primera imagen que pone If your cookies don't fit in your cup O sea, pone leche Las mismas galletas, o sea, es un apartado para la leche y otro para las galletas La verdad es que me parece legendario Me parece legendario porque a veces digo Uff, tengo las galletas aquí, pero es que Ir a por leche ahora mismo Fíjate tú, que... No Pero ahí ya te viene la leche, es increíble, la verdad, chaval se gastó un deso de leche Un deso de galletas, perdón Un apartado de galletas, un slot de galletas Y ha metido leche La verdad que me ha parecido increíble Bueno, este ya ahora mismo, yo creo que este Este, me parece Yo creo que el mejor, sin duda No he visto todo, pero me parece este El mejor, atentos porque Está haciendo unas tostadas Con queso, o sea, normalmente no se puede Poner el queso ahí porque obviamente se queda quedado Pegado, se queda quedado mal y no Después pues lo pone tumbado y mete las tostadas, bueno, el, el sándwich ese, el pan de molde lo mete, o sea, con él eso acostado y con el queso arriba. Me parece totalmente increíble, o sea, me, increíble, mi respeto se lo ha ganado este señor. Bueno, luego está el niño que tiene una patineta normal, tiene una patineta normal y luego tiene un patín, un patín en la otra parte. Bueno, es que irá a 200 millas en un jet -ski, como diría Batman, me parece totalmente increíble. Bueno, luego está este niño que... Que bueno, que sale al... Que sale al balcón Y bueno, que tiene la, la piscina yo es que ya... No tengo nada... O sea, no tengo nada que decir sobre este niño Sinceramente este niño puede ser que domine el planeta, ¿eh? Puede ser que domine el planeta este niño, la verdad Puede serlo Y yo creo... Que lo dominará Bueno Ojito Ojito porque este manda O sea, tiene que lavarse el pelo... Pero no se quiere quitar el make up No, el, el maquillaje Pues nada, se pone Una gafita de buceo, tranquilito Creo que es lo mejor Que ha ingeniado el ser humano, o sea Este está en top 2 ¿eh? O sea, el top 1 está el de las tostadas Y el top 2 es este Poco se habla, poco se habla de lo que Poco se habla Bueno, atento porque no tiene corta Bueno, tiene corta obviamente Pero no tiene para moverse con el corta se ha cogido el patinete este que vas que así, para adelante. Y él va así, con el cortasefe para adelante. Y con el patinete es increíble, la verdad. Este hombre se merece, bueno, se merece 10.000 euros por lo menos. Bueno, este hombre es un clásico de Facebook, la verdad que este hombre, ¿quién no lo ha visto en meme ¿Quién no ha visto a William Thompson en memes, tío? Con esta foto, que, que, que, que la cara de, en la foto de perfil y la otra en el banner, tío. Que está, está increíble, tío. Es que este hombre, es que no sé cómo van a dominar el planeta ya, O sea, es que me parece increíble Bueno, bueno, bueno, bueno Va a tirar la basura O sea, ¿qué? Me parece totalmente increíble, te lo juro O sea, es es, es el boss, te lo juro es, O sea, es el boss de, de la basura O sea, increíble Dentro del coche, total ¿Qué quieres para la basura? Pues te arrancas el collito En vez de estar caminando con tu basurita y caminando Pues arrancas el collito y con la basura Increíble, totalmente increíble la verdad Como te estampes Entonces sí, que no vas a ser increíble Bueno, ojito a este Ojito a este porque tiene El reproductor de música aquí detrás Y los... ¿Pero cómo? O sea, luego para cambiar de música Así que vas a tener que hacerse un poquito así la gente te va a mirar como un poquito ¿Qué hace, brother? Pero bueno, no lo tienes ahí Con los cables ahí Que si sí, para aquí, para aquí Venga, venga, cable para aquí lo tiene aquí detrás y bueno, tan tranquilo No, qué mono, no, qué mono No, qué cosa más mona El perro llevándose él solo O sea, con la correa en la boca Nada, pero que... Este hombre es increíble, ¿eh? Este, este, este ser de la tierra es. Nada, increíble, totalmente Bueno, bueno, bueno Esto yo creo que es que en mi vida se me hubiese ocurrido esto O sea... Yo que sé, es lo que hacemos todo el mundo Eh, pone Pone, eh, abres la, la, la caja de cereales, abres la bolsa Y los echas y luego los guardas Pero no, el chaval ha abierto la caja por el medio cuadrado. Ha abierto la bolsa por el medio Así con, con no sé con qué Y ahí él le pone la leche Y se, co pero bueno, pero La cosa es como no quiera más Cereales y los tenga que dejar Los va a dejar lleno de leche y eso yo creo que es bien cuando te quedan poco Cuando te quedan poco Yo creo que puedes rentar bastante Así que, ojito Cuidado ¡Hostia! Increíble Increíble Increíble Esto yo creo que lo voy a necesitar yo de mayo Porque la verdad que fregar No es que, no es que sea de, de mi... Me cuesta Me cuesta bastante Y la verdad que yo creo que con un film arreglamos todo Pones el film, la comida ahí ya está, ya está, no hay más No hay más, increíble Dios mío Esto, esto, ojito, eh Dios No lo tienes que lavar después, pero es que, que ¿A quién se le ocurrió esto? Pero es que, ¿eh? es que ¿What? Bueno, luego está este hombre Que tiene una taza del váter Aquí en el cuello Para llevar la bebida aquí Nada, pero este hombre, ojito Porque para comer esto, a lo mejor en, en algún sitio pareciera broma, eh pero eso para comer, cuando no sabes dónde dejar el plato. Increíble, ¿eh? Lo que luego, el cuello... Ojito con el cuello, porque a lo mejor salimos con tortícule. Poco se habla. Poco se habla. Bueno, y ojo con el... con el chaval este de Twitter, que hizo lo mismo que el de Facebook. Pero con la parte esta de la cara. O sea, vio, que no le cupo todo en el header del banner. O sea, en el header del banner, no en el header de Twitter. Vio que, no le, um, vio que no le cupo todo en el header del Twitter Pues Nada, el chaval lo que hizo fue coger la parte de esta Que le sobraba y lo puso ahí La verdad que me parece un genio Es un genio Y yo que no sé ni poner Las típicas fotos estas de Instagram Que tienen un cacho aquí Y otro aquí Que sigas y parece que sea una foto entera Yo no sé ni hacer eso, es increíble este hombre La verdad que se ha ganado mi respeto Bastante bien bueno, luego esta persona que tiene Un Apple Watch de eso Y se saca una foto a donde va el, el reloj Y se lo pone ahí De fondo de pantalla como si fuese Transparente o alguna cosa más Increíble que bueno La verdad que parece que lleva la hora en la mano O sea, no tiene el reloj pues bueno, hasta aquí el pedazo de vídeo de hoy Ya hemos reaccionado a todas las imágenes de la página Y bueno, la verdad que ha estado bastante, bastante bien Gente bastante inteligente, un ingenio increíble La verdad que a mí no se me hubiese ocurrido nada de eso Pero bueno, es lo que hay Pero bueno, por el resto ha estado bastante, bastante bien Increíble la gente No sé cómo se les ocurren esas cosas La verdad es que te lo juro que yo no tengo tanto ingenio para descubrir esas cosas No sé no sé. Pero bueno, hasta aquí el pedazo de video de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, like y so Y hasta la próxima. Adiós.